De los minerales críticos, eh, normalmente se consideran eh, litio, que tenemos bastante en Latinoamérica, en especial en Chile, también en Argentina. Eh, cobalto, no hay muchos depósitos conocidos por aquí, es más una producción de África. Eh, grafite, donde la producción principal viene de China, pero hay depósitos conocidos en Brasil. Y las tierras raras, que también vienen esencialmente de China, pero hay... Eh, recursos geológicos en distintos países, incluso Brasil. Así que los impactos ambientales dependen de la ubicación de la de la futura mina y del proceso que se utiliza entonces por ejemplo en la extracción de litio es una preocupación el, la, la relación del consumo de agua y la posible contaminación del agua porque esos depósitos están generalmente en zonas muy áridas así que cualquier utilización del agua eh, puede ser un problema muy grave en términos eh, medioambientales eh, no se eh, conoce mucho de la, la ubicación de, de depósitos de minerales críticos en zonas eh, forestales claro que hay que preocuparse mucho con la deforestación tanto directa de la mina mismo del sitio de la mina como indirecta o sea de los caminos de transporte y de acceso a, a, esas, a esas futuras minas <tose>